cordiales os está hablando luis en directo desde madrid ya sabéis que PRIXLINE siempre emite en directo estamos en la consultoría de hoy la hago de lunes a domingo a partir de las 6 de la tarde en adelante hora de madrid vale no hay una hora fija el que quiera consultoría ahora en el directo que ponga consultoría y le invito si alguno nos da tiempo que he pensado que a veces nos da tiempo vale alejo te invito que os digo que si alguno no da tiempo también tenemos otra opción de hacerla en YouTube. Lo único que tenéis que hacer en ese caso, decirme el usuario de Skype que tenéis, me lo decís aquí en Messenger de Instagram y, y ya quedamos. Alejo. ¿Cómo estás, Luis? Buenas. Bien, ¿Y usted? Bien, ¿dónde estás? Alejo. Qué bueno. Eh, yo soy venezolano y estoy viviendo ahora en Chile. Tengo tres años aquí. Vale. Pues encantado de poder ayudarte en lo que en lo que yo pueda y sepa. Alejo. Muchas gracias, no, súper agradecido por toda la información que nos da, de verdad, tu video nada. es súper excelente. No me cuesta nada hacerlo Alejo y yo la consultoría esta ya la tengo interiorizada, que me siento todos los días un rato con unos amigos, que sois todos vosotros. Bueno, pues, eh, bueno la, yo ¿verdad? le tengo varias preguntas porque de verdad que he estado como pensando salir de aquí de, de Chile e irme a España. Entonces, yo tengo tres años aquí, yo tengo tres años aquí en Chile y de hecho ya tengo documentación en regla, tengo residencia definitiva por cinco años, pero por motivos, de otros motivos ya nos queremos, ya me quiero mudar. Entonces, lo que quería consultar era si ese tipo de, de documentación que está en mi pasaporte me traería o beneficios o problemas a la hora de entrar a España. Hombre, problema... Porque ya he vivido aquí antes, Vale, el pasaporte... o sea, ya, ya me he quedado en un país afuera ya. Claro, ¿y el pasaporte lo tienes de Venezuela o de Chile? De Venezuela, sí. De Venezuela, ¿y lo pudiste renovar? ¿Cómo hiciste? Sí? Porque hay un problema con vuestros pasaportes, ¿verdad? Que no los pueden renovar, ¿tú sí lo has podido renovar? Sí, no, no se puede renovar, se, se tiene que pedir sí o sí la prórroga. La prórroga, pero vamos, tú lo tienes prorrogado y eso, ¿no? Sí, tengo que ya... Este año termino con la prórroga, así que tendría vigencia de dos años ya para, para viajar el año que viene. Vale, y que te digo una cosa, Alejo, ¿ahí en Chile cómo conseguiste la documentación y eso? Más o menos. Bueno, yo llegué en el 2016, sí. era súper más fácil de como está ahora. Claro. Y nada, solamente conseguir un trabajo, ir a extranjería con el contrato, eh, lo, las fotocopias del pasaporte, la entrada a Chile, todo lo que da la PDI, que es la Policía de Investigaciones de acá, sí. se lleva la documentación y, y se entrega en el permiso de trabajo. ese Cuando yo entré, lo daban en el mismo día, fíjate el permiso de trabajo. Ahora la gente ¿Cuándo? tiene que esperar de cinco o seis meses por el permiso de trabajo. Fuiste pionero, tú te adelantaste, sí. te adelantaste a, a las cosas. ¿Eh? Muy bien. Sí, bueno, de hecho, que que hacer. pienso que salí tarde, pero aquí había todavía mucha gente, pero ahorita está súper colapsado. Claro. Hombre, problema, yo creo que no. No tienes por qué tener dificultad, ¿vale? No, que vengas de Chile pues, da lo mismo. En todo caso, eh, ¿te refieres a tú que tu plan es pedir el, la tarjeta roja por ser de Venezuela? Sería ese el plan, Alejo, o tienes otro? ¿Otra idea para entrar? ¿qué, ¿Qué habías pensado? Sí, bueno, lo que pasa es que eh, para la tarjeta roja he visto que los requisitos son presentar que he sido perseguido políticamente o algún algo por el estilo. Y de verdad que como salí hace tres años no tengo ninguna de esa documentación. Entonces no está de más como pedirla, pero igual si no, esperaría los tres años de, para pedir a Ray. Vale, pero bueno, si vas a esperar los tres años, yo siempre os doy mi opinión, si yo fuera tú, como los tres años... Digamos, sería lo peor, que es los esperara, yo la pediría Sí, Porque claro Aunque sí, no te la dieran, sí. los tres años ya están contados Exacto, no decir, pues ya, están, ya están corriendo eh, ya. ya están corriendo todo, ¿no? y, y si no te lo admiten a trámite pues tampoco va a pasar nada, que eso lo preguntáis mucho. y ay, es que si la pido y luego me dicen que no, me van a deportar. No, estaros tranquilos, que no. Que tú la pides y te dicen, ah, no, mire, bueno. Alejo, usted como viene de Chile, no se la podemos tramitar. No creo, eh no quiero ser negativo, pero vamos a ponernos en ese caso. no te Por eso no te van a regañar ni nada. ¿Vale? Que lo ah, qué bueno. Sí, ah, yo estaba como, como pensando eso, tenía como la duda de que como ya era emigrante de, de Venezuela y estaba es que viviendo eso, aquí en Chile... Eso, claro, conviene que te lo diga. Eh, lo que te van a preguntar sobre todo, tienes que preparar una buena respuesta ahí, es por qué no lo has pedido en Chile. A ver, te digo un poquito así rápido, Alejo. Yo creo, yo siendo tú... Al, venir, al ser venezolano, aquí en España hay instrucciones a día de hoy que a todos los de Venezuela se les acepte el asilo humanitario. Aunque no sea porque, aunque claro. no estéis perseguidos, como dices tú, no importa, porque uh -huh. es que tú ahora tu país no puedes volver, porque es que ahí sí. se vive fatal. Entonces, como eso en lo sabe, claro, se vive fatal. Sí. Entonces, eso, hay instrucciones aquí del Tribunal Supremo al Gobierno de España que todo el de Venezuela que lo solicite se le admite el trámite. Simplemente por venir de Venezuela, porque como la situación humanitaria allí es tan delicada, ¿vale? Entonces te quiero decir que, que no es que, vamos, que por ser venezolano la puedes pedir, que luego a lo mejor no te la admitieran al trámite por venir de Chile. En ese claro. caso, tiras por el arraigo, que no creo que fuera el motivo, ¿vale? No creo que, que se diera claro. el caso, pero vamos, por si acaso. Okay. lo que donde Una cosa importante que aprovecho para decírtela a ti y a todos No pides nunca el asilo en el aeropuerto Ah, claro Nunca, ¿por qué? Os lo digo Podéis pedirlo, el asilo, o sea, la tarjeta roja La solicitud de asilo es cuando tú pides el asilo político o humanitario Eso es lo que llamamos tarjeta roja Porque una tarjeta que es roja Bueno, explico El asilo se puede pedir incluso en la embajada Podrías pedir en la embajada de España allí en Chile Lo podrías pedir en el aeropuerto bueno, en la frontera vamos, o ya cuando estés en España en el aeropuerto no lo pidáis. Os explico el motivo. Mira, el que lo pida en el aeropuerto, eh, os, os responden en seis días, ojo. Fíjate ahí los plazos se aceleran, seis días. Pero ¿qué pasa? Uh -huh. Que esos seis días te quedas ahí en el aeropuerto. ¿O oh, detenido? Más o menos, no puedes salir. Más, bueno? Más o menos. <risa> Digamos retenido, no, no con D, retenido, sino retenido seis días. <risa> en seis días el gobierno te va a dar la respuesta... De si te lo da el asilo o no te lo da. Y como sea que no, al avión. Claro, sí. A ti a cualquiera. Claro. Entonces, la diferencia <risa> con pedir... Claro, te has ahorrado todas las colas. Lo han hecho todo en seis días. En cambio, si tú pasas a, a Madrid, por ejemplo, y ya lo pides al día siguiente o a los dos días... Pues lo típico, la entrevista, la primera tarjeta, luego la segunda tarjeta, a los seis meses que ya puedes trabajar, ojo, todavía no te han dado el asilo, te lo están tramitando. Claro. Y luego, sí, mientras sí. te lo tramitan, pueden pasar hasta tres años. Fíjate, o sea, lo que antes resolvían en, en seis días, en tres años. Pero aunque pasaran los tres años y no lo dieran, que os digo una cosa, la mayoría no lo van a dar, ¿eh? pero como será dentro de tres años, habréis cumplido el arraigo. Y como ya habéis cumplido ah, claro. el arraigo, pues pedir ya el arraigo. Y ya está, y seguís, no os tenéis ni que ir genial y, Eso y, es muy, muy y, bueno. claro, y si lo denegaran antes, tampoco os iban a echar. Os mandan una carta, los tenéis que ir en 15 días, pero no echan a nadie, no van a ir a echarte ¿Vale? no, no me van a buscar. No van a buscarte. Y, <risa> y van a estar próximos si no se han pasado los tres años. Entonces, como ya llevas tres años, pues, y un contrato de trabajo, dices, mira, quiero ahora el arraigo, porque llevo de aquí tres años esperando. Y te lo dan. Y luego dos años más incluso podéis pedir la nacionalidad, ¿eh? Que no confundáis lo que es la residencia, oh, permiso de trabajo y residencia, con nacionalidad. Sí, cualquier latinoamericano que lleve dos años en España residiendo legalmente tiene derecho a solicitar la nacionalidad. A un chino o oh. otra, otra persona le piden diez años. A Latinoamérica solo son dos años. Pero ahí no vale estar como turista, ¿eh? Hay que estar residiendo legalmente. ¿Vale? Okay. Por eso os digo, después de los tres años de que pedís el arraigo, dos años más ya que resides legalmente, luego puedes pedir, si quieres, la nacionalidad. Si no la pedimos, okay. la dan. Hay que solicitarla. ¿Vale? Ok, ya. ¿Qué tal, Alejo? Perfecto, ¿Te está? entonces... Dime, más preguntillas o te está sí. ayudando un poco la consultoría, porque si te Sí, sí, súper. O sea, ten, ya sí, lo que no. tengo que hacer es tener como la respuesta cuando, o sea, me imagino que, como soy yo, están muchos, claro, muchos hay mucha gente. inmigrantes que están afuera que ya tienen su... su su residencia en otro país y quieren emigrar a España. Eh, me imagino, o sea, ya tendríamos que tener solamente la respuesta de por qué no quedarnos en ese país y emigrar a España. O sea, e claro. ir a España a menos pero que. si quieres, te hago, si lo consultes. Te, te puedo dar alguna sugerencia, luego tú decides, ¿vale? Pero es lo que te van a preguntar. O sea, pero te ya, digo una cosa, sinceramente, viniendo de Venezuela, incluso Colombia, pero vamos, con Venezuela en concreto, hay instrucciones de, de aceptar el trámite, que es darte la tarjeta roja. Hay instrucciones, oh, en serio. Okay. ¿eh? Entonces, ¿por qué? Porque aunque no estés perseguido políticamente, la situación humanitaria en tu país pues está reconocido y de hecho España ha reconocido a Guaidó. O sea, que por eso ya tiene, digamos, todo eso. Y aparte no te quitaría el, ar el, el arraigo, por así decirlo, los tres años que tú lo pidas no te paraliza lo otro. Sí, ah, igual, claro. Sí, igual. Pues mira, es como... Sí, hecha, bueno. Claro. Y, y bueno, no te lo vuelvo a repetir porque me, me he explicado, ¿no? Alejo. Sí, sí, sí, súper. Eh, no, la me, otra pregunta eh, que claro, le tengo... Bueno, dime la otra pregunta y ya la hablamos si quieres. Ya, no lo que pasa es que eh, nos vamos me voy yo con mi hermano. Y mi hermano eh, ahora tiene 18. Para cuando nos vamos el año que viene ya cumpliría los 19. Hay como tema en el, en el por la edad de él de que nos pongan algún inconveniente a la hora de entrar en inmigración. No, porque no sí. tenemos ningún ningún documento de nuestros padres ni nada. Pero tiene ya 18 años, ¿no? Que es mayor de sí, ya, edad. ya. Sí, ya cumplió los 18, sí. Y allí también es la, en Venezuela cuando es la mayor aquí es la mayoría de edad los 18 en España. Allí cuando sí, es, igual allá. Pues si tiene 18 sí, y, y tendrá sí. 19, ningún, ninguna dificultad. Sí. El pasaporte que lo tenga en vigor ¿lo tiene en vigor? Sí, sí, mamás? él sí, sí lo tiene. Es que tiene te voy a aclarar una cosa, ya que estamos Alejo, Hay un debate con los pasaportes de venezuela os aclaro una cosa españa ha dicho que aunque los pasaportes de los venezolanos estén vencidos aquí os sirve para hacer trámites en españa vale pero para lo que mm. no sirve es para viajar para entrar claro. Eh, claro para entrar para viajar ahora una vez que estés mm. en españa si te caduca el pasaporte te caduca la prórroga no importa el gobierno de españa te lo reconoce para hacer trámites de extranjería tal pero para lo que no lo admite es para los viajes. ¿Por qué no lo admite para los viajes? Porque estamos dentro de la zona SEG en esta, como se pronuncie, uh -huh. y, y no depende ya eso solo de España, depende de toda Europa. Entonces, excepto para viajar, mm. vuestro pasaporte vale. Pero para entrar sí que lo tenéis que tener eh, funcionando, prorrogado o en mm, Perfecto. ¿Vale? Que quede claro a todos los de Venezuela. ¿Vale, Alejo? Okay. Entonces, ¿Tu Perfect. hermano lo tiene bien o no, el pasaporte? Sí, ¿no? Sí, sí, de hecho lo tiene vigente hasta el 2020, ¿Qué 25 lo tienes tú? Man. Sí, como el 2025. Vale, pero perfecto. Le 18. A partir, aunque tenga 18 años, ya es un adulto con todos los derechos, ¿eh? Okay, a todos los niveles, digamos. Sí, bueno. que quiero decir, aunque lleve un día o unas horas ya. En el momento que uno cumple los 18 años es mayor de edad. En España sí, sí. y en Venezuela lo que... igual, ¿no? Sí. Lo que pasa es que aquí sí le consultaron cuando iba entrando que, que porque venía solo, porque llegó a Chile solo. Pero tenía menos. Entonces, acababa, te... de 18. ¿cuántos, cuántos no, acababa, acababa de cumplir 18. No, acababa de cumplir 18. En Chile no sé cuándo será la mayoría de edad. Es... No, en realidad es a los 18, pero yo creo que es como tema de, de inmigración, sí, de que, deben, que porque lo ven claro. como extraño, que de que sí. tan, tan, tan joven. Sí, sí, puede ser, sí. Pero vamos, yo no lo. Sí. Claro, os van a pedir a, cuando vengáis el motivo por el viaje, eso digo en barajas, en el aeropuerto. Os piden el claro. motivo de turista, sí. ¿no? Y al día siguiente pedís el asilo. Porque como lo pidáis, <risa> insisto, de verdad, que sí. como lo pidáis aquí mismo, os dicen, vale. No se preocupe no. que en seis días le vamos a responder, pero no con una tarjeta roja. Le vamos a, a dar o no, no. Pero mientras se tiene usted que esperar en estas instalaciones del aeropuerto. Uh, no, no. Eso Ay, queda mal, claro, mal. ¿vale? Es que muchos lo habéis preguntado en los comentarios. Y escúchame, eh, sí, Alejo, claro. dime más preguntas. Venga, y luego hablamos del motivo de por qué no lo has pedido en Chile. Lo pensamos un poco. Si ya, no, eh, no puedes... Por ejemplo, eh, he visto como muchos videos de ustedes eh, hablando de los pueblos, de las ciudades, de todo. Pero en realidad no he, no he tenido como, como la decisión de si sí, me voy para, para Madrid, me voy para, para Galicia, me voy para Sevilla. Todavía no tengo. Pero ¿qué recomendación dice usted? Porque hay mucha gente que dice, ya en los pueblos es mucho más económico, pero no hay tanto trabajo. En la ciudad es más, más caro, pero hay trabajo. Entonces, te, te voy a dar, como en el Te entiendo el la pregunta y mira, te voy a decir una cosa. Verás, porque es que parece el destino. Hoy he empezado la emisión esta, la tengo, la quiero hacerla un poco a partir de las 6 de la tarde, hora de Madrid, en cuanto puedo. Hoy me he retrasado, ¿por qué me he retrasado? Porque estaba aquí mismo haciéndole una entrevista a la invitada del próximo domingo, que es una chica que está aquí en Madrid desde hace año y medio, está sin papeles, pero ojo, me ha dado una información buenísima, porque le digo, ¿dónde vives? Y me ha dicho un sitio donde vive aquí, muy cerquita de Madrid, que es súper barato, le vale un piso, oh, un piso con tres habitaciones, dos baños... Y todo, 350 euros. Un piso entero. Wow. Le he prometido que no os digo el pueblo hasta el domingo próximo, creo que lo va a decir ella, en el live de YouTube. Ah, bueno, genial. ¿Vale? Podéis entonces aguantar esperaré, Esperaremos el video entonces. Te lo juro. O sea, trabaja en Madrid, que yo creo que esa es una buena solución también. Para el que no le quiera el mundo agrícola, porque también hay gente que le gusta el pueblo por lo agrícola, ¿no? Por la agricultura o el torno. Pero el que quiera encontrar el trabajo de Madrid y vivir barato uh -huh. en los pueblos que vive esta chica... Genial. El próximo día, bueno. el próximo domingo, ella os lo va a decir, ¿vale? La voy a guardar la... Oye, Alejo, ¿tú a qué te dedicas más o menos, un poquito, así para conocerte? Aquí estoy en la parte administrativa de una clínica dental. ¿Y no estás contento allí en Chile? ¿No estás...? Digo, en general. Lo que pasa, lo que pasa es que no, no es tanto lo contento. De hecho, aquí eh, estoy estable, tengo documentación, tengo un buen trabajo, tengo amistades, tengo contactos... Pero ya como salir de Venezuela me dio como otra perspectiva ya de, ah, de futuro. Bien. Entonces ya lo que está pasando, ya lo de Venezuela viene corriendo a Colombia, viene corriendo a Ecuador, viene corriendo a Perú. Y falta poquito para que llegue a Chile. Claro, entonces... O sea, aquí somos muy bien vistos, muy bien vistos, pero... Eh, ya de Perú está súper mal y ya, ya yo creo que eso se va a pasar para acá, así que lo mejor es ir... Sí, no, y también que como tienes también. experiencia, pues dices, pues mira, ya mira, ya, ya he abandonado mi zona de confort, pues ya vuelo un poco más y, y más perspectiva, Exacto. lo que tú dices. No, pues cómo podemos pensar, a ver, lo de por qué no lo has pedido en Chile es que te lo van a preguntar, o sea, tú, tú para pedir así, lo lo yo de Venezuela, te lo van a aceptar, pero te van a hacer una entrevista, bueno, y por qué no lo ha pedido usted en, en Chile... A ver, así rápidamente, yo te digo opiniones mías, podría decir que no lo sabías. Mm. O sea, a ver, no digo que lo digas, ¿eh? digo ideas. Tú también puedes, tú, claro. a que vengas y tal. Pues mira, no lo sabía, yo llegaba aquí y me he enterado. Ya está. O vi un vídeo en YouTube y me enteré. Son ideas, ¿eh? Y mm -hmm. O quiero volver a Venezuela y no... Y es que no puedo. No sé claro Tenés la, sí. esa es la esa pero vamos que aunque no vamos a suponer que no te lo aceptarán, no has perdido nada porque la raíz sí, empezaba claro. a contar desde el minuto uno Entonces, <risa> decir, lo que tienes que hacer y todo el que esté en tu situación también al, al día siguiente a los tres días vamos a empadronar uh -huh. sí eso lo, lo conocí no sabe claro. qué se no sabía qué significaba y lo vi en uno de sus videos sí es Así ir que, al ayuntamiento y decir, mire, yo vivo aquí en este pueblo, en esta ciudad, en este sitio y ya está, ya vivo aquí. Y ya con eso tienes derecho a sanidad y si tienes hijos, pues los niños tienen derecho al colegio, ¿vale? Y te sirve luego también para demostrar el tiempo que llevas en España. Porque dentro de tres años te van a preguntar, bueno, demuéstreme que llevo usted aquí tres años, pues mire, me empadroné. Entonces, y ya, ah, ya. Okay. Claro, pero tam escucha, tampoco es que vale solo el empadronamiento, luego también en esos tres años ves guardando cosas, billete de autobús o... Documentos, cositas que demuestren que lleva los tres años. Dime, ¿qué ah, te está okay. diciendo tu hermano? ¿Le perfecto. tienes ahí o qué? No, no, lo que no pasa se es que a salir, tenemos una. <ríe> ah, <vale. ríe> José, que, que venga. Bueno, si no, no es que tenemos nada. una. Si no una... una perrita como que Ah, Trae, a ver, enséñamela, a venga. Yo aquí no la tengo, aquí Si la he dejado en el coche mientras hacía <ríe> la transmisión con vosotros, porque aquí no me la dejan pasar. Mira, yo de dónde estoy aquí. Bueno, si no, si es molestia, no. A ver, anda. Anda. Se llama Nikki. Anda. Oye, pues eso me lo preguntáis sí. mucho, ¿cómo viajar con el perrillo? Yo creo que la podéis traer, ah, ¿no? de verdad. Hay que mirarlo, ¿no? Sí, en, bueno. En la agencia de viajes o... Yo es que sin Kissy sí, no ella... a ningún lado, dime. <risa> aquí... Ella ha viajado varias veces, pero sí. vamos a ver porque igual nos da miedo. Claro, aquí lo... Oye, yo creo que debéis hablarlo, me lo preguntáis mucho en los comentarios, que tengo una mascota y quiero viajar con ella... Yo sé que aquí en Europa tú la llevas al veterinario y el veterinario te hace un papel, que le llaman hasta pasaporte, como que está vacunada uh -huh. y tal, y ya con ese sellito puede viajar. Por lo menos oh, por aquí, por, por lo menos por Europa. Allí no sé cómo claro. lo harán, tendréis que hablarlo en el veterinario. Ah, sería cuestión de No, no, preguntas. Es que si no, no la vais a dejar, días? claro, no la vais a dejar allí sí, solita, pues... ¿no? Alejo. <risa> no, para nada. Me está... Me está... <risa> Dime, dime. No, le iba a preguntar así como, sí. como más personal. ¿Cómo ve usted el tema de la. de. de como, como la xenofobia en esa parte. En Yo no la veo como... por ningún lado, de verdad. Por Yo parte. no la Qué veo bueno. por ningún lado. Te lo juro, ¿eh? Es más, si me haces bueno. hace 20 años, todavía. Se trata poco mucha, ¿eh? Pero yo, claro, claro, okay. Está aquí todo mezclado vamos No te voy a hacer aquí un enfoque Porque a ver si me van a decir <risa> algo Pero tú vas aquí por la, por la calle O por donde sea, mira, ahí hay unos que son de, de Más morenitos o sea, que Hay de todo, hay de todo Alejo No, pero que no veo xenofobia O sea, eso bueno. Igual que tampoco hay tema de la edad Me preguntan mucho si soy más mayor, si puedo trabajar No hay discriminación por edad Hombre, siempre puede haber, mm, puede haber Un idiota de cada mil puede haber un idiota Siempre habrá claro. Pues eso es como en los comentarios de los vídeos o en todo, ¿no? Siempre la mayoría son majísimos. De 100 sí. de 1.000 siempre hay un graciosín, pero no. Aquí no veo... Y aquí a los venezolanos están muy bien vistos. Vamos. Qué buen. No, en serio, ¿eh? Sí, sí, sí lo, es lo, importante. Se os ve además... Bueno, y a todos vosotros en general. todos, o A sea, sus si personas se os ve súper educados. No, yo, yo no veo xenofobia aquí por ningún lado, ¿eh? Te lo juro. Y sí, además bien. no la veo por ningún lado. O sea, ni por un lado, ni por un... Ni por unos partidos ni por otros Porque hay mucho... A ver, lo que no les gusta Yo os lo digo, lo que no les gusta En general es estos que vienen a lo mejor Que vienen en un barco eh, Pero no vienen ni para trabajar ni para nada Vienen para que les den A eso hay gente que no sí. le gusta Sí, bueno, eso es ha salido mucha gente también Claro, eso que sí, habéis sí. oído De los barcos, de las pateras, eso Pero no es tampoco todo el mundo Pero hay algún partido, no voy a decir nombres Que dice, no, es que eso no se puede permitir Pero no va por vosotros no va por claro. gente como vosotros que venís con ganas de trabajar, con ganas de arreglar vuestros papeles y tal. Ahora lo que no le gusta a algunos, yo ahí ni me meto ni salgo, es que vengan a pedir ayudas a que me no viene. Me queda... claro. Y también os digo, España se está quedando, vamos, si no fuera por vosotros, esto estaría ya vacío casi. Te quiero decir, <risa> que no tiene, no nacen niños. Oh, qué te lo juro, eh. Y en Europa en general. Pero no, bueno, yo te hablo de <risa> España, que, que es aquí donde vivo y en mi país. Casi no hay niños. Las españolas no tienen niños. Las preguntas a los 20 dicen, no, no, no pasa nada que ladre. Escucha, a los, 30, a los 30 les entra la prisa, también te lo digo. Y se van a los hospitales a que las ayuden. Te lo y lo digo con todo el respeto y todo el cariño, ¿eh? yo lo he vivido también, pero que lo sepáis. Más preguntillas, Alejo. Sí, eh, no, yo creo que esa era la más... Vamos, que no bueno, te bueno, quiero, yo me quedo contigo el tiempo que sea necesario, pero digo para no, que no pasa nada. No, bueno, ya sí. lo que pasa es que he visto muchos videos y sí. he eh, visto lo de los trabajos de los hombres porque nosotros somos ya vamos para allá, entonces. Pues mira, allá, ahora Y que... lo, del, lo del dinero, todo. Sí, lo del dinero. Pero queríamos como, claro. como, eh. como tener ya eh, sí. enfocado a dónde nos íbamos a ir para saber cuánto dinero vamos a llevar, cuánto claro. vamos a gastar. Si en entras viendo, como por... turista, el dinero te piden 90 euros por día. Ajá. De los días lo que dices que vas a estar, claro. Bueno, pero no es dinero que tengas que darle a nadie. Con que lo tengas, o lo demuestres, o lo tengas en el banco, uh -huh. en la tarjeta, valdría, ¿vale? Claro. Te quiero decir, si pasas y dices, bueno, yo voy a estar aquí en Madrid 10 no, eh, días, pues 90 por 10. Si soy dos supongo que los dos Otra opción es venir como estudiante. Bueno, tú lo has visto en los vídeos, ¿no? Sí, sí. Esa, esa es otra posibilidad también, ¿vale? Pero ahí, ahí podrías estar... Pero ¿sabes lo que pasa como estudiante? Hombre, también es una opción. Yo voy a hacer un vídeo un día de cómo haría yo si tuviera que venir a España. ¿Cómo haría yo personalmente? Sí. Es que estoy dudando en tu caso, claro, que vengáis como turista y pidéis el asilo. O que vengáis como estudiante y también puedes pedir el asilo. Podría ser una idea. Hombre, yo en tu caso, viniendo de Venezuela, es que por pedirlo no pierdes nada. Oye, y otro trabajo que se me ha ocurrido. Como veo que ves los... los tienes al, ¿Cómo se llama? Tu perrillo. A Niki. Como veo que tienes Nikita. a Niki Escucha, a Nikita Que se gana aquí, hay gente que cuida a los perros Y los pasea Y gana dinero ¿Sí? con eso, hice un vídeo de eso Y está, vamos, métete en milanuncios.com Y ahí, ahí lo ves Cuidar perros Ah, sí. ¿Hay mi, mi hermano siempre dice que se va, se va a trabajar de, de eso. Mira, a una persona Que se va de vacaciones Yo mismo me voy mañana de viaje a no sé dónde Por ejemplo, imagínate, ¿dónde dejo a Kisi? Pues busco una persona sí, que me claro. lo cuida Por 15 euros al día me lo cuidan me voy 10 días, 15 euros por 10 días. Y es que esa de persona tiempo. a lo mejor tiene su negocio ahí claro, y, los, y está cuidando al mío y a varios más. Claro. Que se gana dinero. Eso se puede hacer así. Y luego hay otra subcategoría de eso, que es pasearlos. O sea, a lo mejor no le cobras 15 euros por día por pasarlo, por pasearlo no. Eso es por cuidarlo entero, por pasearlo. Paseas a varios. Tú vas por aquí un parque y a lo mejor ves a un chico que lleva 10 perros. Los está paseando a los 10. Oh. Porque hay mucha sí. gente que se tiene que ir a trabajar o lo que sea. ¿Vale? Que claro. es una idea de negocio, vamos, así rápida, así sin... Digo para hombres, porque es cierto que las mujeres lo tienen más fácil. El domingo... Sí, súper El mar. domingo, <ríe> a esta chica que... Bueno, espero que no me falle, que no creo. <ríe> si no os digo yo qué pueblos son. Es un pueblo y los de alrededor, sí. aquí al ladito de Madrid. ¿Y la chica de qué nacionalidad es la es chica? Es de Brasil, es de Brasil. Oh, qué genial. Pero habla muy bien español, ¿eh? Se la entiende muy bien. Ah, qué bueno. Y escucha, <ríe> lleva año y medio. Entonces, está a trabajar... Talia, se llama Talia, que lo tenía aquí apuntado. Talia. Talia. Escucha, ellas tienen, claro, ya se ponen a cuidar a ancianitos o a limpiar de casas y lo tienen más fácil. Sí, mucho lo más Lo tienen un poco más fácil. Pero vamos, pero luego también hay, para chicos, mucho lo de Globo también, lo de repartir los Lo de paquetes. repartidor. Claro. Que igual se mueve mucho eso. Sí. A, pero ahí, es más En Chile se mueve sí, también. pero... Pero sí es más, más difícil con la documentación. ¿Sabes cómo en hacen el aquí? En sentido claro. de los permisos. ¿Sabes lo que hacen aquí? Yo lo sé por los invitados que han venido al canal. Si El que, vea, el que quiera que vea los vídeos que están en YouTube, que lo dicen ellos. Yo me enteré así. A lo mejor una persona, tú tienes un amigo, un familiar, que se entonces se apunta al Globo. Es como si yo me apunto a Globo. Yo tengo aquí mis papeles, venga. Venga, Alejo, me apunto. Y luego haces tú el trabajo. A ah, Globo soy okay. yo. Claro, pero si no tienes los papeles Globo no te deja que te apuntes. Por lado, el, claro, estado, claro. el estado no la dejaría pero si me, se apunta a Luis luego el que hace el trabajo eres tú, nadie lo o sea, tú estás llevando los paquetitos claro, luego me lo van a pagar no. a mí, en mi cuenta, pero yo te doy a ti el dinero Y entonces hay gente que lo hace pues como a favor, como amistad como familiar, uh -huh. y hay gente que lo hace pues mira, me quedo te doy el 90% para ti y me quedo yo el 10% que he puesto mi nombre eso es lo oh, que es, me han dicho a mí en los vídeos está de Youtube mm. que lo sepáis Ah, la vale, no, yo, sí, yo de la forma, a ver que insisto, disclaimer, yo <risa> lo que he visto, no, lo de que verdad veo. Que, claro que llegando hay que comenzar a buscar lo que sea, hay que calle como decimos nosotros. Bueno, si os gustan lo de los lo de los animales, eso es una idea, ¿eh? Yo no veo que lo haga mucha gente. Te ponen los carteles por Madrid, ahí sí que hay mercado en, en Madrid, pues claro, pues la gente está <risa> acelerada, tienen que ir a trabajar, quieren a sus mascotas, pero las tienen claro. que, necesitan a alguien que las pase ahí no le vas a cobrar 15 euros por día le cobra ya, pues en milanuncios.com veis los precios, yo hice un vídeo de eso y saqué saqué el, eh, el milanuncios en el momento y por, por cuidártelo uh -huh. por día oscilaba entre 10 y 15 euros por cuidártelo todo el día, para cuando te vas de viaje, por ejemplo oh, okay. es una idea, ¿no? otra idea es lo de globo, lo de repartir, claro, necesitas a alguien que se apunta, que es el que se apunta, si la aplicación le da igual, tú te apuntas por la aplicación y te va a mandar. luego toma el móvil alejo, hala lleva tú el trabajo ya, claro. Y bueno, ya haré más vídeos de cosas que vea que hace la gente. ¿Vale? Mm, claro, sí. Más dudillas eh... porque, oye, oye, ya cuando acabe tu consultoría, que no tengo prisa, ¿eh? pero ya hoy no hago más. Ya, ya sigo <risa> mañana. Y os digo una <risa> cosa, Alejo, les voy a decir una cosa a los que nos están viendo. Si a alguno le urge mucho, mucho la consultoría, y yo sé que aquí, claro, yo estoy todos los días de lunes a domingo, pero hay veces que no da tiempo. Pones consultoría, hoy ha sido Alejo sí. el primero, le he invitado. Si a alguno le urge mucho y no le y por azar no le cojo aquí, Aquí hago una cosa, con, se ponga el Skype en el móvil, que es gratis, la aplicación Skype, la conocéis, ¿no? Y, y me sí, diga sí. su usuario de Skype y yo le hago un vídeo en YouTube solo para él. Como dice, sí, Guillermo, lo viste, ¿no, Alejo? Sí, sí, yo leí lo de Skype hoy porque igual claro. estaba como, como estaba trabajando los días de semana, yo estoy desde el jueves tratando de, de claro. agarrar la consultoría. Está, Me pongo en nuestro ocupado, lugar. No, claro, no. A ver si ahora va, a ver Nos quejamos de que hay cola para pedir la tarjeta roja y ahora va a haber cola aquí para hablar conmigo. Pues yo le doy, doy caminos. El que esté muy sí, apurado, sí. que no le hable. Yo dije lo de Instagram, que es muy buena, está muy bien, es buena idea porque todos tenéis Instagram, ¿verdad? Y es muy inmediato. pero sí, sí, claro. pero damos que Pero vamos a poner que no coincide, que le doy paso, porque como a veces no da tiempo. Bueno, pues esa persona se pone el Skype en el móvil, si no lo tiene ya puesto. Me dice por aquí mismo por Instagram, en un comentario de YouTube, me dice, Luis, que mi Skype es este. Y yo ya le contacto por Skype y ya quedamos un día para hacer un vídeo solo para él en YouTube, como hice ayer con Guillermo, ¿vale? Ese, o sea, para que, yo que sé, para organizar las cosas. En tu caso, bueno. Alejo, hay que pensar, porque no lo has pedido en Chile? Una idea, pues mire, es que no lo sabía. Ya está, me acabo de enterar aquí. Mira, claro. hoy he llegado aquí y me lo han dicho los, los compatriotas. <risa> Este, sí, este sí. vídeo dura 24 horas. Estos sí, videos sí. se borran. No, por favor, vale. dejen, no. dejen sugerencias, Oye, por no, favor. O, yo no te lo he dicho, ¿vale? O a... Más, más, más consultillas, venga, hombre, la verdad es que estoy a gusto hablando contigo, pero vamos que. No, no, ya esa era sí. la, la que tenía como más dudas, porque igual las demás que he tenido siempre las he, sí, las las perfecto, he visto en los... Claro. Las he resuelto con los, los, con los videos y todo eso. Hombre, ya te Hemos veo... Hemos tenido mucha información. Claro, si quieres mi opinión, que estás con tu hermano ahí en Chile. ¿Solo los dos o cómo estáis? ¿O más familia? Sí, estamos con mis primos. Y con tus primos también. Yo, si quieres mi opinión, sí. te veo una persona como muy bien, muy sensata, con las ideas claras y, y proyectándolas hacia el futuro. Y eso es bueno, pre preveyendo, efectivamente. Sí, Ay, claro, que ya, ya toca. Sí, ya sí, que lo estás De, de regresar que... a Venezuela no... De verdad, no, no, no hay la situación parece como que está paralizada y no sé qué... Sí. No, no, hay que buscar algo buscarle, donde, que donde podamos echar raíces ya. Exacto, donde desarrollas Para pa volver a Venezuela Exacto. siempre podréis luego, cuando se arreglen las cosas. Exactamente. Pero mientras, sí. ¿para cuándo me has dicho que teníais pensado? Tenemos pensado no mayo o junio del año que viene. Vale, o sea, octubre, no diciembre, hicieron no fueron, marzo, vale, pues está bien. A ver, no sé si os quiera meter pisos. Ya. Ahora aquí los políticos Ahora va a haber otras elecciones luego sí, que sí, se sí. Llevamos nueve meses Que no se han puesto de acuerdo y al final otras elecciones Te quiero decir que hay un gobierno en funciones Que no puede hacer leyes, hace lo, lo imprescindible No cosa. claro, Total, que no sé algo Pero no creo, a, a lo mejor que en el futuro Lo endurezcan un poco Pero el futuro yo claro, lo, lo calculo mínimo un año Mínimo Entonces, luego, entre sí. que, Y eso si sí lo hicieran ¿eh? Que luego, no digo que lo vayan a hacer, ¿eh? Que luego me quejo de que.. Vale. No, yo creo que para mayo está claro. bien el timing, no mayo, junio, sí, porque no tampoco va a ser sí. No, Hombre, a día de hoy está bien. ¿no? O sea, ya os digo, es que esto es, vosotros lo hicisteis por nosotros. Cuando aquí en sí. España iban mal las cosas, nos íbamos todos para Venezuela hace no sé cuántos años. Yo no estaba, creo, digo, todavía ¿sí? tampoco, sería yo, yo, yo un bebé, no sé. Pues ahora es al revés y ya está, no pasa nada. Sí, sí no oh, bueno, hay que esperar a ver qué tal. Nosotros colocamos como ese, ese lapso de tiempo, pero para organizar bien las cosas. Claro, y, que es lo y que todo, te... Pero si podemos salir antes, mucho mejor. No, sí, yo creo que mayo está bien. Sí, pero que no lo dejes para dentro de dos años. Sí, no, no, claro. Eso no. Pero no, para no, mayo no, es, buen, es buen timing, organizar las cosillas y eso, y ya está. Pues nada, amigo, que sí. cualquier cosa, o pues eso, me lo ponéis o, en los comentarios, o por aquí, o eso. Vale. Muchas gracias Uliku por agradecido siempre ah, con usted. No, yo estoy como que me siento con unos amigos, de verdad. <risa> Mucho, muchas, muchas Esta, gracias. Estamos en contacto. Cuando estés por aquí también este me lo dices si quieres, Alejo. Okay, un abrazo un gusto. a todos, Crislines. Chao, cuídate. Chao, chao, Hasta luego. Chao.